Cuando un alumno se incorpora por primera vez Classroom va a encontrar esta pantalla en la que puede anotarse en su primera clase. Para ello tiene que tener la clave que le ha proporcionado su profesor. Vamos a ver. Efectivamente nos habíamos comido una letra. Nos inscribimos y cuando se completa la inscripción aparecerá un primer recuadro en esta zona. Bien, aquí tenemos ya, ya entrada a la clase. La siguiente vez que entre eh, el alumno a Classroom, lo que va a encontrar es tantos recuadros como clases que esté inscrito. En este caso, vemos que al entrar en la clase tenemos el título, el nombre del profesor, la posibilidad de enviarle un correo y debajo tenemos las novedades que incluyen las notificaciones que haya hecho el docente y las tareas, un listado de compañeros de clase en el cual aparecerán otros compañeros a los que se les puede enviar un correo electrónico para compartir o acordar con ellos cualquier tipo de asunto y un acerca de que nos informará del correo electrónico del profesor y nos llevará a la carpeta de Google Drive donde se van a ir añadiendo todas las tareas automáticamente sin que el alumno se tenga que preocupar de ello bien, vamos al listado de novedades veríamos las notificaciones aquí nos han contado que iniciamos el trabajo nos ofrecen una presentación para verla eh, eh, la arrancaríamos en este caso se ve la presentación Haríamos, ahí la tenemos volvemos a Classroom le podemos mandar un comentario al profe Vamos a trabajar en la tarea, publicamos el comentario y este comentario le llegará al profesor. Bien, vamos con la tarea, es, leemos el contenido, título y el contenido, vemos que tiene un recurso, un video y vamos a abrir la tarea, pulsando sobre su nombre. Cuando abrimos la tarea nos va a salir una información que nos indica que esa tarea no está completada. Entonces, podemos añadir en función de, eh, los, eh, de lo que nos indicaba la tarea, podemos añadir, podemos volver acá, no ha cargado todavía completamente, bien, vamos a abrirla nuevamente, podemos añadir el documento que nos pedía, revisamos la tarea, bueno, vamos a añadir un documento desde nuestra unidad de Google Drive. Por ejemplo, este de crear presentaciones con... Añadimos este... Añadimos... Una vez que se han añadido todos los archivos necesarios, optamos por presentar. Vamos a añadir un comentario... Y lo presentamos. Me avisa que al presentarlo vamos a perder el control sobre los documentos y no se van a poder modificar. Presentamos y una vez que se entregan, quedamos a la espera. Ya me sale el aviso de completada de la información que nos mande nuestro doctor. Podríamos volver nuevamente a la clase, compartirle a los compañeros de clase o con toda la clase. Entonces, ese sería un mensaje para todos los compañeros. Publicamos el mensaje, se podría a ese mensaje compartir con tu clase, se podría añadir también cualquier tipo de recurso como videos, imágenes, etc.